Bueno, definitivamente nosotros es el único, eh, la única gestión que ha tomado en cuenta la Junta de Vecinos, porque todo el presupuesto que este ayuntamiento ha administrado en mi gestión ha sido prácticamente en el presupuesto participativo, que es las asambleas que ellos hacen en sus comunidades. Ahora nos pasamos, antes eran 10, 15 millones, eh, en, en, la, en el año anterior fueron 40 y pico y ahora 57 millones. ...que ya los, los contratos los firmamos ayer con los, con los ingenieros... ...y se le va a dar el anticipo... ...para que comiencen a trabajar en todas las comunidades... Eh, ...que ellos en asamblea eligieron sus prioridades... ...hay que recordar que este pueblo estaba olvidado... ...aquí llegamos a lugares que no se había hecho nunca nada... ...y nosotros ya hemos hecho cancha en uno... ...encementado en otro, aceras y contenes en otro... centros comunal en otro... Eh, Badenes en otro es mucho lo que se ha podido ver y realmente ahora, ahora este precedente de estas obras eh, por lo menos mitiga parte de la situación acumulada de la problemática que ellos han tenido tenían razón al pelear, al discutir, al reclamar porque no se le tomaba en cuenta pero los próximos periodos que vengan de las próximas gestiones tendrán también que seguirse comprometiendo con ellos porque nunca vamos a poder hacerlo. El que crea que lo vamos a poder hacer con un presupuesto tan, tan eh, mínimo como el que recibe el ayuntamiento en cuestión de obra, realmente eh, no, no es posible. Hay que ser honesto en ese aspecto, pero sí hay que llegar. Desarrollo Comunitario es la que organiza las asambleas y si tú haces ahí una encuesta te darás cuenta que de ahí la mayoría de las, de las situaciones, por lo menos una de ellas nosotros o la hemos eh, ya resuelto o vamos a resolverla en, en este y si no de inmediato aquí tenemos a la encargada de presupuesto participativo la ingeniera Elida, la trajimos para que vayamos viendo, observando cuál es la situación neurálgica y poder ir tomando apuntes para una próxima asamblea. Tenemos el interés, tenemos el deseo. Eh, cuando tú ves que alguien lucha, que alguien pues, piensa hacer algo, eh, es porque realmente o es politiquero el asunto o es grupero el asunto. Porque como nosotros hemos estado impactando a la ciudad, nadie lo había hecho. Por eso. Por eso nosotros entendemos que no, no debemos de seguir porque hay muchos abusadores, muchos abusadores, muchos gruperos, eh, por suerte que los partidos en sentido institucional, en los que están colaborando, PLD, eh, PRM, esos dos partidos han estado colaborando para, la, para el desarrollo como una agenda común y eso es lo que hay que eh, ver verdad, eh, dentro de la medida de lo posible que podamos nosotros esa agenda común desarrollarla. Totalmente, porque si usted tiene un presupuesto participativo en este momento De 57 millones de pesos Que, que, que está ahí con su representante Todo lo que usted puede hacer es politiquería barata Barata y rastrera